Muy buenas, estoy intentando verme, pero entre lo cegato que estoy. Bueno, buenas tardes. Son las. Tengo que además darme prisa porque nos toca aplaudir. Y aquí todo el mundo aplaude. Y aquí nadie se escapa de aplaudir. ¿eh? Son las 7 y bueno, y, y ocho minutos. ¿vale? Se nos quedan 50 minutos. No vamos a estar tanto rato, tranquilos. Tranquila. Bueno, eh... varias cosas, varias cosas. Ya lo he puesto en el título. Varias cosas. Por un lado, bueno, un saludo en general. Pues a toda la audiencia que pueda oírme, eh, de cara bueno a, a cómo estamos estos días, ¿no? Estamos a día 15, hoy es día 15 de abril de 2020 y estamos pues crujidos todos y todas, creo que estamos bastante crujidos por el tema de. la pandemia, ¿no? esta mundial que tenemos. Y bueno, eh, lo estamos llevando como mejor se puede. Yo razonablemente tengo gran suerte, gran suerte. Me considero súper afortunado, de momento, por lo menos me considero súper afortunado, de que medio puedo, dentro del trozo que, que es mío de casa, ¿no? pues puedo estar al menos un poco así respirando aire y eso. Y, y bueno, eh, dentro de lo que cabe, lo estoy llevando bastante bien, ¿vale? Entonces, varias cosas. Por un lado... Quería, bueno, eso, un abrazo a todos. Y por otro lado, eh, valorar un poco el tema de entrenamiento, ahora sí en, en confinamiento, ¿no? un poquito. Eh, yo, tal como lo veo, yo al principio digo, ah, pues venga, hay que entrenar rodillo, hay que entrenar cinta, aquí nos vamos a mover, tal. Luego, pues le pierde uno un poco las ganas, ¿no? Dice, hostia, si esto se va alargando. Porque, claro, primero parecía que esto iba a ser dos, tres semanas, cuatro semanas. Pero claro, ya llevamos un mes, un mes y algunos días, un mes y tres días, más o menos, ¿vale? Entonces, claro, dice un mes y tres días, y parece que todavía vamos a tardar, pues lo mismo, un mes más, o más, vete a saber pues hombre, creo que hay que coger como, eh, como una velocidad de crucero un poco más lenta, en vez de decir, hostia, vamos a darle caña aquí y tal, para cuando volvamos enseguida no haber perdido nivel, yo creo que hay que tomárselo un con poco, un poco más de filosofía, ir entrenando pero tampoco agobiarnos, tampoco agobiarnos de que hostia hay que aquí entrenar como si estuviéramos para competir para competir las olimpiadas cuando salgamos no pues la mayoría de la gente que va a ver este vídeo yo creo que no, no es el caso vale yo, yo el primero así que considero eso que que bueno que entrenar pues sí pero con un poco de cabeza sin volvernos locos y, y ya está yo ahora lo que estoy haciendo es más o menos un día sí, un día no, voy entrenando porque tengo siempre cosas y se me enredan las cosas, un día sí, un día no, o, o de las actividades que hago, pues hago un poquito, pues anoche hice un poquito de pesas, en fin, voy voy simplemente manteniéndome un poquito y ya está. ¿Por qué? Pues porque considero que bueno, una vez que nos suelten, una vez que nos suelten a ver cuándo nos sueltan, que esto pase, pues mmm, bueno, tendremos tiempo de acabar de afinar, porque al final eh, nuestro deporte que es el trail. Eh, que ahora entrenemos mucha cinta o mucha bici, aún así no vamos a tener el punto bueno de cara a competir en carrera, si no entrenamos luego por lo menos un mes y medio, y siempre digo por lo menos un mes y medio, un mes queda corto, por lo menos un mes y medio o dos, fuera en tierra propia y con tiradas ya realmente fuertes, ya grandes, con desnivel ya auténtico, y entonces creo que bueno, que, que tenemos que entrenar, que nos va muy bien psicológicamente, que tenemos que entrenar y tal, pero tampoco que se nos vaya un poco la cabeza y de decir, hostia, aquí que aguantar como si tuviéramos un nivel súper alto y mantenerlo, porque no. Al final, toda la clave está en que cuando salgamos de esto estemos un mes y medio dos y ahí hagamos las cosas bien. que nos irá bien todo esto de entrenos que estamos haciendo ahora? pues nos irán bien, porque no nos lesionaremos tan fácilmente como si hubiéramos estado parados. ¿Qué ocurre? Si ahora nos paramos totalmente, no hacemos nada en casa, el que pueda, el que pueda. Eh, si ahora no hacemos nada en casa, cuando luego querramos darle caña, lógicamente nos podemos lesionar porque vamos a estar muy, muy dormidos, las piernas muy dormidas, el cuerpo muy dormido, muy, muy flojo, vamos a haber cogido bastante peso, eh, vamos a tenerlo todo en contra. Entonces sí que es verdad que... Eh, hay que preocuparse de mantener un, un mínimo, como unos mínimos, o un medio, un medio nivel, y, y a partir de ahí, pues bueno, tener esa plataforma para cuando podamos pues entrenar, un mes y medio, dos meses, algo así, para coger otra vez un poco el nivel, pues ya entrenamos y luego haremos nuestras carreras y nuestras cosas, ¿no? Pues yo lo veo así. Creo que sí, que es una forma razonable de llevarlo, ¿vale? También digo, no hacer nada y ponerse y estar todo el día con el móvil o viendo la tele lo veo una aberración. Lo veo una aberración si puedes entrenar, si no puedes entrenar, pues es lo que hay, ¿no? Pero que si puedes entrenar y tienes la posibilidad de hacer algo en casa o en la terraza o algo, considero que sí que habría que hacer algo. ¿eh? Se pueden hacer muchas cositas con, bueno, hay por ahí, eh, mira, el otro día salió de la Nerea Martínez en el canal del Mayayo, eh, salió gente, bueno, y Javier Reyes también está haciendo un montón de, de ejercicios también, no a, tenemos canales amigos aquí que están haciendo cosas, ¿no? eh, también un montón de ejercicios en casa, sin peso y sin material, ¿no? eh, con, sin necesidad de material, pero que ya digo que con libros mismos de enciclopedias y con cuatro cosas y tal, se pueden hacer inventos, te puedes fabricar un step pues con ciertas cosas que tengas por casa te fabricas un step, pero rápido, fácil, y luego te pones la música, que eso normalmente, todo el mundo tenemos acceso a música en casa, y, y al final ya está, es hacer un poquito de actividad cada día y fuera, ¿no? Eh, bueno, pues eh, por un lado eso, ¿vale? Y por otro lado, que si no me voy a alargar, eh, quería preguntaros un poquito qué opináis, eh, ahora YouTube ha activado, o digamos, ha permitido o está permitiendo que canales con menos de 100.000 suscriptores eh, estén, me voy a poner un poco más cerca porque es que yo no me veo ni torta y... a ver si aquí, hay más o menos voy a ponerme este un poco más para abajo porque yo es que si no si no me veo un poco es que veo ahí un tío, un tío del pequeñico ahí al final y ya está eh, pues YouTube lo que está permitiendo es eso, que canales con menos de... De 100.000 suscriptores, que era lo que primero pedía, eh, puedan, eh, puedan poner el botón unirse, que es el, el botón de membresía, que lo veis en muchos canales grandes, que es un rectángulo azul que hay al lado de suscribirse, un poco ahí entre medias, y pone unirse, ¿no? Vale. Y, y el otro día, pues mirando, y digo, hostia, pero si está, y bueno, tengo que hablar más con los compañeros, porque lo estoy hablando con los compañeros que pues todavía no me han contestado mucho, algunos sí, pero. Y bueno, estamos mirándolo porque decimos, hostia, qué curioso, ¿no? Y tal, y bueno, pues bueno, como YouTube da esa oportunidad, y es verdad que YouTube eh, da pues dos duros, dos duros o dos euros, <risa> como lo quieras llamar, da muy poco, pues sí que estoy yo y más compañeros estamos valorando, pues eso, el, el poner, incluir el botón, ya que da esa opción YouTube, igual que la monetización no de los vídeos. Pues eh, pues incluir ese botón, ¿vale? Siempre es una cosa que siempre eh, la he visto como hostia, ¿no? Cobrar y tal, pero bueno, es verdad que al final hay que valorar qué ofreces a cambio de cuánto cobras, ¿no? Entonces, como eso es una cosa anexa, es decir, todo el mundo puede ver los vídeos igual, todo es gratis, todo igual. Eh, creo que lo, lo importante, yo creo, en este caso de, de estas. Estas opciones que te ofrece YouTube, creo que es que la gente que tiene que ve el canal, en este caso en mi canal, en RT3, la gente que ve el canal no pierda. Eso, eso sería como la primera prioridad que quiero intentar mantener, ¿no? Que no se pierda. Es decir, si yo hago un directo y hago tal, y entreno con la bici, o entreno con el rodillo, o sea, con la bici, el rodillo, es lo mismo, o entreno corriendo, o hablo, o charlo, o tal, que últimamente hacemos menos charlas, no. Tengo menos tiempo y lo dedico a entrenar y hago directos, pero entrenando, no más que hablando. Eh, bueno, pues que eso no se pierda, es decir, no decir, ah, pues esto ahora lo voy a poner, que se cobre, porque eso lo veo una puta. Esto se cobra y ya no se hace el otro. Esto sí que lo veo, eh, que eso sería como una guarrada. no. Eso es lo que intento que quiero no hacer. ¿no? Entonces, bueno, lo que estoy es eso, pensando, pues con más compañeros, eh, con más compañeros y, y yo, eh, de hecho, le he preguntado a algún corredor, algún corredor, si me ve, seguro que verá el vídeo, pues hay un saludo, un abrazo. Eh, le he preguntado a algún corredor qué opinión no tenía de esto, no de si él ve alguna opción alguna cosita que me diera ideas y tal. Y hemos estado hablando un poco. Y, y ahora, pues aprovecho para preguntarlo al final al canal, que creo que al final es la mejor opción. Preguntarlo al canal y decir oye, ¿esto cómo lo veis? no y que me deis ideas vosotros, ¿no? Normalmente ahí lo que se ofrece, para, para que os hagáis una idea, para los que no, no hayáis entrado, no no, no habéis no conocéis el tema YouTube y tal, eh, lo que ofrece YouTube es que eh, hay varios niveles de pago, ¿vale? Lo que ofrece que tú puedes quitar todos, o sea, puedes poner uno, o hacer 10 niveles, o sea, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es que es una cosa, YouTube te da esa opción y tú, en el abanico ese, mueves. Tanto el dinero que vas a cobrar para la persona que se haga miembro del canal, tanto puede haber varias categorías de miembro del canal. Y cada categoría de ese, del, del miembro, eh, cada categoría en la que está, tú puedes ofrecer unas cosas o puedes ofrecer otras. Normalmente, lo que siempre va, y creo que en eh, las cosas automáticas, emojis y cositas de esas que hace YouTube, eh, normalmente eh, va, va, digamos, que siempre el nivel el nivel superior incluye todo lo anterior. Es como un poco la norma. Yo que sé, si el nivel superior vale 10 euros, por decir, y, y el nivel medio vale 5 y el nivel bajo vale 1, eh, el que paga, el que se, se apunta, digamos, como patrocinador del canal, con el con, pagando 10 euros al nivel superior, le incluye siempre. En lo que entra en el nivel de 5 euros y en el nivel de 1 euro, ¿me entendéis? O sea, siempre es acumulativo, ¿no? O sea, está claro que no es que diga, bueno, el que tiene el nivel 1 tiene tales cosas, el que tiene el nivel 2, otras diferentes, y el nivel 3, otras diferentes, y no se llevan, no se no se suman, no siempre el nivel más alto suma todo lo anterior, ¿vale? Siempre se acumula todas las, las ventajas del nivel anterior. Bueno, en fin, que simplemente estoy valorando, estoy valorando opciones. Eh, precios que, que hay de, de juego con lo de YouTube y eso, simplemente eh, agradecería si, si alguno o alguna quiere comentar ¿eh? Eh, debajo, pues ponerme, oye, mira, pues yo, yo creo que mira, tan por tanto yo creo que podías ofrecer estas cosas, si hay algo que creáis que puedo ofrecer, no por tanto dinero po, puedes ofrecer esto. O, o esto, pero por menos, por tanto, ¿no? que no sea caro, ¿no? Eh, bueno, no sé, si se ocurren algunas ideas, pues bienvenidas sean, me lo ponéis por abajo, y yo valoraré siempre intentar parecerme lo máximo posible un poco a las ideas que me deis, y ya está, es algo que tampoco hay demasiada prisa, y más ahora que estamos encerrados pues tampoco a lo mejor ciertas cosas que pudiera ofrecer. Imaginemos que, que dijera, pues mira, voy a hacer un vídeo específico para... Imagínate, eh, me lo estoy inventando. Eh, eh, imagínate que alguien es del nivel superior y, por ejemplo, dice oye mira me gustaría que me explicaras bien para esta carrera tal cómo o qué ritmo debería llevar en, en su vida o tal yo qué sé. me pregunta algo ¿qué debería comer para esta distancia no imaginemos imaginemos que va ah, vale pues yo pues por este nivel de, de suscripción eh, de miembro yo puedo coger y hacerte un vídeo salgo un día y te explico personalmente para ti en un vídeo que de hecho solo lo verás tú y no lo va a ver nadie más solo vas a ver tú es decir que si yo tengo que comentarte algo en particular no lo va a saber nadie solo lo vas a saber tú vamos a por un ejemplo vale eh, sería como un vídeo como una pequeña clase digamos para una persona en particular ¿no? o imaginemos que ya podemos salir fuera imaginemos que ya podemos salir fuera a la, a la calle ya entrenando corriendo que ahora pues estamos estoy con, estoy con esta porque lógicamente no puedo no puedo salir a la calle a correr por eso estoy con la de asfalto eh, simplemente aquí por tener las puestas vale eh, pues imaginemos que, que puedes salir y entonces, pues gente que viva por aquí cerca mío, ¿no? Pues que diga, oye, pues mira, yo en el nivel este, tal, por tanto, oye, pues mira, yo me suscribo y tal, pero eh, una vez al mes me acompañas a entrenar, me acompañas a entrenar y entrenamos los dos juntos. Lo estoy inventando, ¿eh? me lo estoy inventando, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues, por ejemplo, eso es una opción, ¿no? O imaginemos que alguien, por ejemplo, dice, mira, tengo esta carrera, me pasa el enlace de la carrera y me dice, mira, tengo esta carrera, eh, yo qué sé. Tras Gran Canaria, me lo estoy inventando. Tras ¿eh? Gran Canaria. Y, y esta carrera eh, la quiero hacer. Mira, te paso mi estraba y esto es lo que yo suelo correr y los ritmos que yo corro. ¿Cómo me aconsejas que vaya? ¿Qué pulsaciones crees que debería no pasar o cómo crees que debería dosificarme esta carrera? La primera parte, tal. En este habituamiento debería comer más o comer menos o tal. Lógicamente, esto es complicado desde, desde un punto lejano saber exactamente. Eh, ciertos consejos, pero me lo estoy inventando ¿eh? Eh, pues por ejemplo eso, que me pidiera, oye, pero pues mira, montame la carrera, ¿no? Móntame la carrera, ¿no? Eh, ¿Qué debería llevar de ropa? ¿Cómo debería salir de, de ropa? y qué debería llevar en la mochila, que no, aparte de lo obligatorio, ¿no? ¿Cómo qué de qué ropa debería llevarme? ¿Qué debería comer? Mira, lo alimentos hay esto, estas comidas es la que es los habito alimentos. ¿Qué crees que podía coger en este y qué crees que podía coger en el otro? Y qué tal. Me lo estoy inventando, ¿eh? ya digo, evolucionándolo mucho. Eh, pues bueno, por ejemplo, eso sería, ¿no? Pues vale, mmm, mira, te paso toda mi información, mi estrada es este, mírate los ritmos que corro, mira lo que suelo entrenar y la carrera es esta, con tanto de nivel. ¿Cómo monto la carrera? Móntame la carrera, ¿no? como tienes que hacer la semana anterior, imagínate, la mira, la semana anterior tienes que entrenar este día tanto, este día tanto, este día tanto y la carrera, yo qué sé, activas o no activas, y esta noche, ¿qué como por la noche? Carga de hidratos, ah, bueno, avisar, avisar para que no, que no lo sepa, que ya tengo el título de técnico profesional en dietética y nutrición. No me voy a dedicar, ¿eh? no me voy a dedicar, pero para que lo sepáis, que, que si yo, por ejemplo, a alguien asesoro en hombre, pues por la cena intenta coger esto, lo otro, lógicamente, eh, tengo titulación para decirlo, ¿vale? Si no, no lo diría, ¿vale? Eh, bueno, pues cositas así, ¿vale? Eso ya sería evolucionando mucho, ¿no? Eh, o sea, complicando ya un nivel de que la persona pues se suscriba a un nivel alto, ¿no? Eh, bueno, en fin, son ideas que doy, ¿vale? Y ya está. Si a alguno se le ocurre pues alguna ventaja que se pueda incluir y, y el precio que vosotros creéis que esa ventaja puede valer, pues estaría fantástico, ¿vale? Pues ya está, vamos a dejarlo aquí. Ahora ya, bueno, no hemos tardado mucho, nos queda media hora para aplaudir, pero ahora subiremos a. A aplaudir allí, clac, clac, clac, todos, que... para que por lo menos lo... bueno... Se junta bastante gente aquí, ¿eh? aunque estos son casas como aisladas, no, casas aisladas, pero a las 8 hay bastante, bastante ambiente. La gente, más que aplaudir, aplaudir, aplaudo prácticamente yo solo y los demás, lo que hacen es ruidos con campanas y con pequeñas latitas, no mucho, no escandalera de que suene muy fuerte, no tambor, no, sino suavecito. Pero la mayoría de la gente no aplaude, supongo que al principio sí que aplaudían más, pero se habrán cansado. Entonces yo suelo aplaudir más, a veces hago ruido con algo, pero. Eh, yo soy más de aplaudir, prefiero el. el bueno, no, no, no, lo hago ahora, que si no van a pensar que son las 8. <ríe> la gente va a pensar, son las 8 y van a salir todos, hostia, ya son las 8, la hostia, ya las 8. Venga, porque eso cuando llegamos, a veces se nos olvida algo, se nos olvida la hora y oímos clic, hostia, ya son las 8, corre para arriba a aplaudir, ¿vale? Así que así estamos, venga un abrazo a todos y, y me vais diciendo espero que va muy bien esto y que pronto nos suelten a ver, a ver, hay que ser positivos hasta luego